¿Cómo están amigos? Tanto tiempo de verlos. Bueno, in invitarlos al día de hoy eh, a nuestro programa Saludablemente. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre mindfulness, meditación y sonoterapia para la reducción del estrés y la ansiedad. Así que bienvenidos amigos a este programa, nuestro ya noveno programa Y vamos a saludar en los controles a nuestro querido amigo Gonzalo Prieto ¿Cómo estás Gonzalito el día de hoy? Hola Jorgito, ¿cómo va? Buena tarde, un placer Se viene un programazo, vamos a tener una invitada de lujo Exacto. Eso también queríamos notificar en el siguiente bloque Por y, supuesto. Y es un tema que es bastante interesante porque estamos en una instancia Que estamos con mucho estrés, con muchas preocupaciones Y creo que tenemos que... Bajar las revoluciones y aprender a relajarnos Exactamente, algo que nos falta mucho Sí, pues vamos a tener una gran invitada Magdalena Gallardo, instructora de yoga y sonoterapeuta Así que eh, vamos a tener un programa de lujo tratando de siempre entregar lo mejor eh, en lo que podamos eh, acceder nosotros, cosas que muchas veces están a la mano, pero que por el frenesí del día a día nos perdemos y finalmente eh, no tomamos oportunidades que son muy buenas. Así que, bueno, para comenzar, como tú bien dices, efectivamente, eh, en los finales de año, y sobre todo este año con la crisis social que tuvimos y todas las dificultades como, como país, los niveles de estrés, los niveles de, de estrés postraumático, incluso por cosas traumáticas, que tuvimos que ver en, la, en las redes sociales, en la televisión, etc. Eh, nosotros mismos, eh, eh, presencialmente, eh, yo que vivo en Santiago Centro, créeme que vi cosas muy traumáticas, y eh, todos hemos sufrido bastante estrés y bastante ansiedad, eh, sumado a que muchos también ya tenían temas con la ansiedad o con el estrés de antes, entonces sumado esto a... Este, este año que tuvimos, obviamente que se ha hecho bastante difícil, entonces la idea de esto que vamos a hacer con Magdalena, que vamos a hacer dos cosas, vamos a hacer este programa y además vamos a hacer un taller el día sábado 28 de 10 a 12 y media eh, en bajo 100, cerca del metro Manquegua en Las Condes, vamos a hacer un taller de Mindfulness, un taller de meditación un taller de sonoterapia precisamente para renovar las energías, cambiar un poco la, las emociones, cambiar las energías, poder como sacar la saturación personal que hemos arraigado este año y así ayudar un poco a que las personas también aprendan a desarrollar mayor bienestar, mayor calma mental y sobre todo mayor regulación de las emociones, que son en conjunto con los pensamientos, emociones y pensamientos son como realmente energías que finalmente eh, si no las aprendemos a gobernar y simplemente como que las evadimos o tratamos de distraernos con otras cosas, van a estar siguiendo ahí. Entonces es muy importante eso. También otro fenómeno que se ha dado en Chile mucho, que lo he visto lamentablemente cada vez más en aumento, son las crisis de pánico. Hay muchas personas que sufren de crisis de pánico y... Eh, claro, como que se desesperan y gastan mucho dinero en hacerse exámenes por creyendo que tienen a lo mejor algún tumor en el cerebro, o a veces algún eh, problema al corazón, y se hace electrocefalograma se hacen escáner a veces incluso hay doctores que son como un poco poco éticos y les piden SPEC, que un, es un examen carísimo, que sale creo que como 2 millones el puro examen eh, y, y lamentablemente son finalmente un problema psicológico, que son crisis de pánico, que es una... En el fondo, una sobre reacción del sistema nervioso y del sistema de alerta frente a estímulos que no son, digamos, amenazantes, pero que las personas eh, orgánicamente los consideran como amenazantes. Entonces, es súper importante también la psicología de la salud y la, y, la, y la medicina de la salud, es decir, cómo promover el bienestar, que es, yo creo, el enfoque que debiéramos tener tanto en psicología como en medicina y como en todo lo que es, eh, profesionales de la salud, que es cómo promovemos el bienestar y cómo logramos que desde los propios recursos de la persona y de las herramientas que pueda adquirir, pueda tener un bienestar y así prevenir y no caer en crisis de pánico, no caer en trastornos ansiosos y no caer sobre todo también en las consecuencias fisiológicas que eso tiene, porque ese también es el problema, que eh, los trastornos de ansiedad, Parecen muchas veces muy eh, físicos, pero la verdad es que son psicológicos. Pero tienen muchas repercusiones fisiológicas como problemas al colon, eh, dolores de cabeza, bruxismo. Ya de hecho el próximo programa de Salito vamos a tener también una gran invitada, una amiga odontóloga, que eh, ella es brasilera y ella nos va, vive en Chile ya hace harto años, y ella nos va a entregar también herramientas sobre... Eh, herramientas sobre... Eh, ¿Cómo ha afectado eh, la ansiedad en los dientes? La ansiedad en el, en el bruxismo, la ansiedad en los dientes. ¿Qué partes se empiezan como a caer o a, o a perder primero con esto? Entonces, eh, ojo, la, la ansiedad y el estrés yo diría que es fácil la pandemia del siglo XXI y tenemos que adquirir herramientas para poder manejarlas y poder controlarlas antes de que se manifieste en una enfermedad fisiológica, porque ahí ya la cantidad de plata, la cantidad de tiempo, la cantidad de recursos que vas a, a, a, a, a, a digamos, a, a tener que invertir en eso, va a ser mucho mayor entonces, hay varias herramientas que, que hoy día les vamos a mostrar y eh, dentro de esas herramientas, hay, hay tres, yo diría que son muy buenas pero las tres requieren eh, salir de lo inmediatista salir de querer que las cosas sean al tiro ya y que funcionen al tiro ya. Es como lo que decía mmm, la astróloga Juliana cuando estuvo hace un par de unos tres semanas atrás. Saluda a la Julianita Ella nos dijo algo así que el chileno por lo general es muy ansioso, lo queremos todo rápido sí. y somos muy toscos para pedir las cosas Exacto, entonces Claro, y ella como venezolana también puede hacer como ese ese cambio paradigmático sociocultural. Entonces, claro, eh, ahí, ahí Gonzalito, efectivamente el chileno tiene mucha ansiedad. De hecho las mujeres se quejan mucho de la, de la, de la, de la habilidad de, con, de conquistar el chileno, que es demasiado como es verdad. encima, así es como verdad. muy desesperado. Y al final pierde como la, la, la gracia, pierde como la, la el cortejo precisamente, porque es muy, muy ansioso. Entonces la ansiedad es algo como transversal, afecta los, los ámbitos amorosos, los los ámbitos de romanticismo o cortejo, el ámbito laboral, para qué decir. Hay mucha gente que si se parara, un, una, tuviera una pausa de, de tranquilidad... Y pudiera como pensar un poco más eh, cómo hacer las cosas y se concentrara mejor y haría, una por ejemplo, una práctica breve de mindfulness o de atención a la respiración. Solamente un par de minutos podría centrar un poco más los pensamientos y concentrarse mejor. Entonces son varias cosas, eh, pero todas estas cosas requieren práctica y requieren un poco de entrenamiento, requieren un, un, un esfuerzo pero sin esfuerzo, es decir, esforzarse un poquito en practicarlo, pero después ya no es un esfuerzo, sino que ya es solamente una costumbre. Es como cuando tú, no sé, te abrochas lo, los zapatos, ya no es como algo así tan, digamos, que tienes que pensar en hacerlo, sino que ya tú lo empiezas a acostumbrar. Y eh, este entrenamiento se puede eh, desarrollar con varias disciplinas, hay, hay disciplinas que son muy buenas, pero todas las disciplinas tienen que ser también amables, tienen que ser no desde el castigo, el juicio, eh, la dureza, la autocrítica, sino que siempre desde ser amable con uno mismo y como yo lo he explicado en algunos programas, tratar de tener una disciplina que no sea así con una, digamos, eh, meta súper alta, así como súper rápida y muy alta, sino que... Ir avanzando un poco, descansar, avanzar otro poco, descansar, avanzar otro poco, descansar, parar incluso, y seguir avanzando. Esa forma de escalar y de querer lograr algo como lo que sea, puede ser bajar de peso, puede ser aprender a tener una disciplina de, de desarrollar el yoga dentro de, tu, dentro de tus prácticas, o la práctica de mindfulness, este tipo de meditación más terapéutica, o cambiar tu hábito alimenticio, o incluso, no sé, cambiar tus patrones de cómo has eh, elegido o estado en pareja o cómo trabajas, requiere práctica, requiere práctica y una, una constancia también en eso entonces eh, dentro de lo que es la disciplina amable podemos llegar a lograr cosas y desde ahí entonces vamos bajando un poco la, la ansiedad, hoy día yo estaba bueno, en la mañana tempranito estaba con un, un paciente que a mí me, me, me, me encanta porque es brillante, un cabrón de 18 años muy inteligente y él, como que solito, iba dándose cuenta que es como que, que, que muchas veces uno piensa como... Eh, el cerebro piensa como de forma negativa, piensa como lo peor, está como centrado en el riesgo y no se centra como en lo bueno que puede haber y en lo bueno que puede ser y como que eso genera también ansiedad. Los pensamientos como también negativos, eh, las generalizaciones, las catastrofizaciones, todo eso... Eh, y también es muy importante aprender a, a manejar estos pensamientos y a manejar estas energías para cambiarlas hacia una mentalidad más racional, no tanto positiva, sea si a veces lo positivo incluso no se puede, pero sí a una forma más racional que te dé como la alternativa y el camino para poder resolver una situación o algo. Entonces eso es bien importante, lo que es la reformulación y el cambio de pensamientos a través de la razón y por otro lado, a través de ser amable con uno mismo y amable con los demás. Porque también tienes que ser amable contigo mismo si quieres también bajar los niveles de autocrítica y los niveles de, de ansiedad. Entonces, estamos en un ambiente en Chile todavía, que a pesar de que ya han pasado casi dos meses después del 18 de octubre, eh, donde tuvimos este inicio de esta crisis social, eh, yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo Gonzalo, creo que las cosas están de a poco como... Calmándose un poco la. Por lo menos los comentarios que hace la gente en Facebook. Creo que ya nos están peleando todos con todos. Creo que está. Está como volviendo. O como estabilizándose un poco las cosas. Pero. Todavía falta y falta solamente, no solamente como aquietar y tranquilizar como un poco la irracionalidad o la animosidad o la violencia, sino que también eh, cómo crecemos de esta experiencia, de esta crisis y cómo vamos más allá a una sociedad mejor y aprender a no cometer los mismos errores de del pasado en términos de violencia, en términos de polarizarnos, no es que tú eres esto, no es que yo soy esto, otro... Eh, no es que tú eres, eh, no sé, rojo, yo soy azul. Hay dos cosas que yo te encuentro. Eso. Hay una cosa que te encuentro razón y en otra no tanta. Dale. ¿Está más tranquila la situación a nivel país? Sí. Eso te, te lo concedo. Porque no ha habido tanta violencia, no ha habido tantos desmanes como hace unos 30, eh. 40 días, más menos. Claro. Pero hay una polarización potente, sí. Eso. Eso hasta el día de hoy, claro. sí. Y es muy notorio, sobre todo en las redes sociales. Por eso te digo, o sea, por eso te digo que tenemos que tratar de. Eh, Bajar esa polarización, ¿cachai? Ir más al centro, de esto como lo hablamos con el Benjamín, ¿te acordáis? Exactamente. El con el Benjamín Faibovic, eh, que él está como metido también en, en, digamos, en el gobierno y en, y en varios temas. Y, y claro, hay que ir como más al centro, hay que bajar estas polarizaciones porque las polarizaciones nos dividen. Y finalmente un poquito, si uno es un poquito más observador, también puede observar que... Que en parte el juego es dividirnos también, ¿cachai? Exactamente. Dicen divide y gobernarás. Entonces ahí ojo con eso también. Entonces es muy importante la razón y sobre todo la compasión o la bondad para desde ahí razonar y ir a un plano más, más equilibrado y no tan polarizado precisamente. Así que bueno, ¿y cómo uno logra razonar? Porque uno dice, claro, es re fácil como decir, oye, pero razona. ...en estado de calma... ...Rosemary Paine... ...una psicóloga chilena muy buena... ...de los años 80... ...que ella ya había cachado el mote... ...había como aprendido... ...había desarrollado... Eh, ...este estudio neurocientífico... Eh. ...ella estableció... ...hizo un estudio creo que a no, no, 40... ...no me acuerdo... ...si a 40 o 50 personas... ...pacientes de ella... ...y pacientes de, de, de hospital donde ella trabajó... ...y ella simplemente hizo como ejercicios de racionalidad... ...donde... A, a, un grupo, a un grupo le hizo hacer ejercicios de, de racionalidad cognitiva estando acelerados y a otros estando tranquilos ¿Y cómo le fue en ese en estado de calma. Y le hizo un ejercicio de relajación súper básico. O sea, ni siquiera que mindfulness, meditación, yoga, nada. Le hizo un ejercicio que, que, que era una, una cuestión que se, se usaba en los años 80 en la psicología muy... Yo lo encontraba medio, más que de relajante, medio estresante. Pero se llamaba le, el ejercicio de relajación de Jacobson. Que es que como ya. que tú tensas los músculos, ¿cachai? Y después como que uf, lo sueltas, ¿cachai? Y eso como que supone que relajaba. Y bueno, un poquito de... Sentir la respiración y qué sé yo. Y bueno, a partir de ese estudio se empezaron a generar más estudios en Chile. De hecho yo participé en uno de ellos. Eh, que es que efectivamente la racionalidad y, y, y la capacidad de resolver las cosas aparece más desde la calma. Desde los estados de calma que desde los estados de aceleramiento. Entonces si tú quieres resolver algo en tu vida no lo puedes hacer. Desde la ansiedad, la desesperación, la, el aceleramiento. Porque probablemente... ser siempre calmado relajado, exacto, tranquilo exacto, porque wow. si no si no las decisiones que toman pueden ser muy malas, de hecho, eh, por ejemplo eh, me ha pasado también con algunas pacientes que a veces sufren como dependencia emocional o sea, como que no pueden estar como solas, ¿cachai? así como que tienen que estar en pareja y claro, ¿qué es lo que pasa? que como que desde la desesperación de salir como de una relación tóxica, por ejemplo o desde el aceleramiento de querer salir de una relación tóxica, se meten con otro peor <risa> y es súper frecuente eso lo conversábamos el día de ayer en la interna, Mira. pero porque en estos momentos a nivel país se ha ido agravando eso, que en la parte afectiva mm. como que no buscamos el detalle, no buscamos la parte más romántica, más más calmada, más posada, sino que buscamos lo, todo lo contrario, lo extremo lo más vehemente, lo más rápido lo más intenso, pero sin una medición respectiva. Exacto, queremos a veces los hombres quieren como sexo al tiro las mujeres quieren como una relación estable al tiro, sí. y ninguno de los dos se encarga de evaluar esto realmente es lo que quiero, esto es realmente es lo que me hace bien, o me estoy idealizando estoy como pintando, maquillando a alguien que en realidad tiene así un lunar peludo en la mejilla es como eres una metáfora obviamente para decir que a veces hay personas que tienen cosas bien feitas, como no sé, narcisismo dependencia necesidades de control y no nos preocupamos de evaluar eso, po. incluso para los dos lados, porque incluso por ejemplo para el hombre ya que quiere tener como sexo, ¿cachai? Ya, y tiene sexo, ¿cachai? Pero la mina, no sé, por, era, por ejemplo, súper loca, por decirte algo, y el gallo después se lleva a tremendos tremendo problemas, incluso puede ser de por vida, ¿cachai? Yo creo claro. que hay muchos que me están entendiendo y pueden, pueden entender de qué hablo. Y también una mujer que, pucha, busca quizás una relación estable y el gallo ya le da la relación estable, pero porque el gallo es tremendo narcisista y tremendo controlador. ¿Cachai? Y le da la relación estable Que a lo mejor ya tiene con dos más ¿Cachai? Exactamente Y la mina después lo pasa a Y sufre mucho ¿Y por qué? Los dos Los dos perlas ¿Por qué caen en eso? Por la ansiedad Por hacer las cosas No desde la calma No desde la reflexión No desde el paso a paso Sino que al tiro Quiero una relación estable al tiro Hay gente que incluso se conoce por Tinder y se casa <risa> ¿Cachai? Y después tremendo Tremendos problemas pues, ¿Cachai? Tú sabías, por ejemplo, a, a, aportando un datito, Ajá. un músico de Motley Crue, el baterista Tommy Lee, mm. conoció a Pamela Anderson y a las 24 horas, como los papás hicieron eso, <coughs> se casaron. Claro, claro. Y pasó claro. todo lo que todo ya ya, ya sabemos. sabemos. Claro, obviamente eran otros tiempos, hace 30, 40 años atrás Pero claro. eso fue netamente un tema Ansioso pero impulsivo, por, impulsivo claro, impulsivo, Yo creo que ese otro tema hemos salido Ah, la impulsividad Bueno, Tommy Lee po, o sea, claro. allá, allá, ¿Tú cacháis la película? Fue verdad pues, el, el, el manager tenía que amarrarlo con una esposa a la cama <ríe> Le ponía una esposa a la cama Para que no se siguiera garreteando Oiga, mi estimado Jorgito Tenemos posteos de la gente ya, para po, que los... Vamos leyendo, súper Ahí están Fabián Pablo Barriento, hola bendiciones, eso es obvio que tienen que, to que tomar las decisiones de la calma, en la calma y el equilibrio se encuentran las mejores decisiones y te llevan un mejor comportamiento y etcétera, exacto Fabiol Famían, Paolo, eh, las decisiones se toman desde la calma. Y bueno, sabéis que no es tan obvio, porque si no fuera tan obvio nos teníamos los psicólogos arreglando los embarras que se mandan muchas personas en la vida, ¿cachai? Entonces fuera tan obvio, ojalá fuera obvio, pero no es tan obvio, porque también influye muchas veces la atracción sexual en estos temas. Pero yo tengo una consulta al respecto, ya que estabas hablando de la crisis de ansiedad, de la depresión, de la impulsividad. ¿Por qué hasta el día de hoy, a nivel nacional, eso sigue siendo mal visto? La ansiedad, la depresión como mal visto, a ver explícame. Que por ejemplo si tú conoces a alguien que tiene esos síntomas inconscientemente tú te alejas. Ah ya, bueno yo creo que yo creo que hay algo que es como muy cruel por parte de la sociedad que es que no nos como como que estamos en una, en un, en una sociedad como competitiva y como perfeccionista que en el fondo como que no queremos como el error, no queremos como lo malo así como que no queremos a la amiga tóxica hablándonos cosas feas como que no queremos, no sé, el amigo depresivo, no, como que nos hemos deshumanizado un poco, ¿cachai? Y, y, y claro cuando alguien está con un problema, como que se transforma la persona en un problema y muchas veces las personas en vez de ayudar, se alejan ¿cachai? y, y eso yo creo que es como un concepto de, de deshumanización y de cosificación del hombre que estamos teniendo hoy en día, donde se cosifica a la persona, en una persona si es productiva, competitiva y útil o no ¿te y eso es parte yo creo que lo que también tenemos que ir cambiando y que a lo mejor podemos aprovechar también esta crisis que tuvimos para ir cambiando de, de mirarnos más a todos como, como, como uno, más como que personas que también tenemos momentos malos, momentos buenos y no necesariamente eh, ser como exitistas y que si estás bien, me sirves y si no, entonces no me sirves ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque he conocido casos de gente que por tratar de ponerse en el lugar del otro, de poder comprender la situación que está viviendo, ay Ajá. que tú eres políticamente correcto y no quieres caerle mal a nadie no, yo creo que eso va de cómo uno mire la realidad que está viviendo el otro, cómo tú la puedes comprender cómo tú la puedes castar para poder entregar una mano hay otra gente obviamente que <ríe> le da lo mismo que solamente piensa solamente en ellos Claro. eso es totalmente normal pero a lo que voy yo, que el nivel de competitividad que tú comentas es tan, pero tan, tan, tan potente mm. que la gente, sobre todo en Chile, y eso los índices lo demuestran claramente, eh, estamos con un nivel de competitividad demasiado, demasiado alto y que lamentablemente a muchas familias, a muchos amigos, a muchas parejas les ha traído consecuencias. Claro, y a, a familias y parejas, exactamente, porque también no tomamos la pareja hoy en día como... Como acompañarse y como crecer juntos, sino que muchas veces se toma también o se eligen como desde el mejor prospecto. ¿Te fijáis? Exacto. Ya es el, el mejor prospecto, puede ser el peor. Eso es verdad. Porque hay mucha gente que ocupa muchas máscaras y, y, y si no sabes identificarlas, uff, difícil. Entonces, por eso mismo, por todo eso que estamos hablando, es súper importante desarrollar, por ejemplo, prácticas de bienestar. Dentro de las prácticas de bienestar que te van a ayudar a tener más calma y a tener mayor concentración, mayor capacidad reflexiva, mayor capacidad de tomar decisiones correctas en tu vida porque eso también es importante, que al tú manejar las emociones y desarrollar más calma tomas decisiones más correctas, entonces eso también te va a llevar a como caminos de mayor plenitud que de sufrimiento y también cuando te toque sufrimiento también poder estar con el sufrimiento y poder pasarlo, poder aceptarlo pero también dejarlo ir no aumentarlo ni, eh, ni incrementarlo en eso que te refieres de las prácticas de bienestar obviamente y que de ahí lo van a explicar el yoga tiene un Exacto. factor muy preponderante por supuesto, yo creo que las prácticas de bienestar hay varias ¿ya? yo diría que está, claro, el yoga que hay varios tipos, está el yoga shtanga el yoga kundalini, hoy día vamos a hablar del yoga kundalini con la magdalena Está el yo el atta yoga, eh, pero en general el yoga, bueno, el yoga es unión, unión principalmente de ser, cuerpo, espíritu, energía, emociones, es unión, es sincronización, es unión, es flexibilidad también, es muchas cosas. Está también, por ejemplo, las prácticas, la práctica, la práctica de, de mindfulness, de esta como manejo, como de la meditación, pero como centrado más en la mente y en las emociones, como desde un punto de vista más terapéutico, más como sanador y a la vez. De, de incrementar la parte reflexiva, encontrar respuestas también. Está la práctica del deporte, practicar deporte, también es una práctica muy buena. La práctica de estudiar o leer, también es una práctica de bienestar, el leer, el estudiar, el desarrollar tus capacidades cognitivas, tu, tus conocimientos, tu sabiduría, también es una práctica. Eh, el practicar tener relaciones saludables también, con amigos, con tu pareja, con... ...con las personas que te rodeas... Eh, ...también es una práctica... ...hay distintas prácticas de bienestar... ...yo diría que las prácticas de bienestar es algo que... ...se promueve mucho... En la, en la, ...desde la terapia... Eh, ...de tercera generación en psicología... ...promueve mucho el cambiar... ...comportamientos, conductas, acciones... ...hacia eh, las prácticas de bienestar... ...y con eso tú aliviar el malestar, no como aliviar el malestar solamente desde el desahogar contener, comprender explicar, que eso hacía mucho la terapia de primera y segunda generación en psicología, la terapia de tercera generación se basa mucho en cambiar hábitos, cambiar prácticas e incrementar las prácticas del bienestar desde lo que la propia persona le gusta, sabe hacer o puede aprender a hacer entonces desde ahí claro eh, hay varias prácticas que podemos in incrementar y las prácticas del bienestar en conjunto con lo que se hace también en la medicina de tercera generación tiene que ver con potenciar lo bueno que puede hacer o tener el ser humano, tiene que ver con potenciar lo bueno que puede tener o hacer el ser humano. Eh, por ejemplo, en la terapia de tercera generación para el cáncer, en medicina, se ocupa la hormonoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que a, la, a través de la estimulación de hormonas que tú ya tienes y que se incrementan con las que tú vas como activando y, y, y aumentando, tú vayas precisamente desarrollando un mejor sistema inmune y tengas mejores defensas para que finalmente esas células, eh, digamos, de... de de inmunología, de, de tu sistema inmune, eh, se, coman las, las se coman las células cancerógenas, se coman las células del cáncer, ¿te fijáis? Y no solamente como cortar, sacar pedazos, que es mucho lo que hacía la medicina de primera y segunda generación. Tú, si tú te ponías a pensar así, aunque suena súper feo, pero mucho la primera medicina es cortar, es sacarle pedacitos del cuerpo a la persona, el, el pedacito que estaba malo, y después que se sane y se recupere la persona. Pero no es eh, eh, potenciar el sistema inmunológico de la persona no es no es cambiar los hábitos de la persona no es cambiar las conductas de la persona entonces ahora estamos recién cayendo entrando en esa, en esa, en esa conciencia de que potenciando lo bueno que puede hacer o tener el ser humano es como realmente podemos sanar y mantener ese estado de salud porque por ejemplo una persona que tiene muy malos hábitos alimenticios, que no hace deporte que no practica por ejemplo meditación o calma mental de alguna forma ya, y sufre ansiedad y tiene un sobrepeso, no sé, una obesidad mórbida, por ejemplo, ya. Tú le puedes sacar a lo mejor, por ejemplo, una hernia, ¿cachai? Pero si la persona no cambia sus hábitos, va a volver a tener otra hernia. Y ahí se produce como un poco un, un, un tema antiético en la medicina, que es como entonces, claro, el negocio es como cortar pedacitos y después hay otro pedacito que cortar y lo sacamos. Pero no es cambiar la vida de la persona, no es cambiar cómo vive la persona y cómo... Promueve y tiene prácticas de bienestar la persona Yo lo viví y tú lo sabes Exacto Yo, so, yo soy el, perdón y, que sea autorreferente, pero yo soy el mejor ejemplo O sea, Y muchas personas Y muchas personas Que radicalmente tienes que cambiar tu estilo de vida Porque la ansiedad te come tanto, te come tanto, te come tanto Te come tanto internamente Que tienes que buscar alternativas para poder saciarla. Una de ellas puede ser la comida, otra de ellas puede ser el alcohol Otra puede ser las drogas, otra puede ser el cigarrillo y eso te trae consecuencias a la larga. Exacto, y esos son cambios de conductas, de hábitos, de pensamientos, de emociones. No solamente que te corten el pedacito en una cirugía. Y eso entonces es potente, ¿te fijás? Y, y otras formas, claro, de saciar esa ansiedad también son las relaciones tóxicas, o ser adicto al sexo, o ludopatía. La ludopatía, ¿cuántas abuelitas están ahí en, la, en las cajas...? Sí, en esa caja que están en el, el almacén Que juega por 100 pesos Horrible, horrible, imagínate eh, ¿Cuántas personas, no sé? También el cigarro eh, O son trabajólicas, fíjate ¿eh? No solamente hay personas que, que, que Caen en droga o alcohol o relaciones Tóxicas o ludopatía o Qué sé yo, cigarro, sino que también hay, hay personas que, que Caen en trabajar mucho En ser trabajólicas, como en En no salir de un círculo vicioso desde ese punto de vista Así que bueno eh, hemos hablado un poco en esta primera etapa de la problematización claramente eh, la, la psicoterapia de tercera generación eh, la cual yo realizo es una excelente herramienta para encontrar como de raíz las problemáticas que hay, los aspectos traumáticos, tus miedos y poder sacarlos y depurarlos y cambiarlos hacia estados de, del ser más desde la seguridad, la confianza y potenciando tus experiencias de logro y tus experiencias cumbre, tu fortaleza, cambiar tus hábitos y desarrollar sobre todo calma mental para encontrar esas respuestas a través de la flexibilidad, otros aspectos como la complementarse con la práctica de mindfulness, etc. y bueno, ojalá que también la medicina siguiera, sobre todo yo veo muchos los doctores eh, más jóvenes que se están como uniendo a esto de, de, de la tercera generación y de cómo promover el cambio en la persona, no solamente cortar después eh, tejido orgánico, ya y, o quemar, que, que, que es lo que se hace con quimioterapia, por ejemplo, ¿está ahí? Eh, o con radioterapia, o con otros procesos que son como literalmente quemar un, un, un, una zona importante de tejidos, pero que claro, digamos, eh, quema o, o, o, o va eliminando el cáncer pero también va matando un montón de otras partes de tu cuerpo que después recuperarse de eso es, es dificilísimo y es muy duro Así. pero sabes que me quedo lo que había comentado Álvaro Jaque de círculos hace un par de semanas Oye, atrás. estamos haciendo un, un no un, es que es verdad, sí, es que es verdad. Sí. él señalaba que las empresas se tienen que trabajar eso ¿eh? para, para motivar más al trabajador ay no me recuerdo el, el invitado de la risoterapia, el Daniel Barros el Daniel Barros, sí. hay que reír hay que hacer a la gente reír, que se alegre que sea más espontánea, Exacto. o sea todo lo que estamos entrelazando lo hemos hablado dentro de los es. invitados que hemos traído y todo es un conjunto, es un conjunto de prácticas de bienestar, yo lo resumiría así un conjunto de prácticas de bienestar, porque la risoterapia también el mejorar la calidad de, de la vida de las personas en el trabajo también entonces en las prácticas de bienestar y el potenciar lo bueno que tiene el ser humano ya en sí, en su, en su, en su genética, en su, en su experiencia de vida, eh, en, sus, en sus valores, eh, en sus experiencias de resiliencia donde han salido adelante de cosas difíciles, rescatando lo bueno que ya tiene y lo que puede hacer, es decir, lo que puede aprender, las prácticas de, de bienestar que puede tener, es como precisamente vamos a hacer un cambio en esta sociedad desde un punto de vista real, eficiente y concreto. Y bueno, vamos a... Ya hemos hablado un poco de la problematización. Muy bonito lo que, lo que ha hecho hoy día, Gonzalo, de hacer como un recuento de todos los aportes de los invitados. ¿eh? Así que va a ser bonito, yo creo, que repetir este programa porque... Gracias. Nombraste a la, a la Juliana, a la Alba. la Es que todo se entrelaza. Todo, exacto. Todo lo que tú comentas y todo lo que han dicho los muchachos. Y bueno, ahora que en este bloque que viene vamos a tener Magdalena, creo que va a pasar eso. exactamente lo mismo. Vamos a entrelazar todo. Exacto. Y, y eso. Per... Así que sigan sintonizando en este este programa a través de las redes sociales de Tu Zona X y nos vamos a ir a un break de Exacto. cortito, dos minutitos vamos a estar con Magdalena y vamos a ir entonces a estas prácticas de bienestar desde la meditación, la sonoterapia estos sonidos maravillosos, hermosos estas vibraciones positivas y también desde la práctica del mindfulness, así que nos vemos en dos minutos no se vayan y hagan sus preguntas, que estén bien Bueno, queridos amigos, estamos acá, vuelta en el segundo bloque, y quiero presentarles a una gran invitada que con su bondad, su amabilidad, quiso estar presente en este programa, bienvenida Magdalena Gallardo, ¿cómo estás? Instructora de yoga y sonoterapeuta, bienvenida Magdalena. Muchas gracias Jorge, eh, gracias también a Gonzalo por estar acá, eh, Quiero antes, antes que nada felicitarlos porque lo que están haciendo es maravilloso de poder expandir todas estas terapias, estas, difundirlas, porque yo creo que realmente ahora más que nunca se necesita que la gente tenga acceso a esta información. De todas maneras. Eh, es algo Estos movimientos vienen sucediendo hace rato, esta información se viene empezando a gestar hace mucho tiempo, eh, pero cada vez el, el proceso es más acelerado. Uh -huh. Cada vez la, las personas están más neces necesitan más de esto porque también hay un cambio de conciencia exacto Entonces con este cambio de conciencia que está ocurriendo que es desde nuestros padres hasta nuestra generación Y las generaciones que nos siguen, uh -huh. es un salto gigante O sea, mientras más conscientes nos ponemos, más necesitamos conectar con nosotros Y con estas terapias alternativas que, que ya, son, ya no son tan alternativas, ya son son parte de, de, de, de nuestro bienestar oye Magdalena de verdad que te estoy muy de acuerdo y bueno gracias por, el, por, por, por las felicitaciones de verdad que claro se necesitan estos espacios y necesitamos ojalá que estos espacios lleguen a más personas y cuéntanos un poco cuáles son las prácticas de bienestar con las que tú ayudas a las personas porque yo te encontré por Instagram encontré una persona primero que nada consecuente ...que me transmitías claridad... ...y me transmitías verdad... En, en, en, ...en lo que tú hacías con las personas... ...cuéntale a, a los a lo, a la, a las televidentes... ...qué es lo que tú haces... Eh, ...qué es lo que tú quieres desarrollar... ...cuáles son tus prácticas... ...etcétera... Eh, ...mira, llevo más o menos... ...como seis años trabajando... En, eh, ...cuando hice mi instructorado... ...de yoga kundalini... ...primero perdón, primero hice la, el diplomado de sonoterapia... fue un año aprendiendo... Eh, ...las técnicas del sonido... Mira. ...como terapia... ya ...un año... Eh, ...un año... ...o sea, no es cualquier cosa... ...no no es así un par de... No, no, es un par... ...no es un taller donde tú dices después que eres sonoterapeuta... ...claro, y te dan el cartón en dora ...no, no. un año de ...un estudio... año trabajando y además vengo de familia de músicos... ...entonces uh. para mí la música siempre había sido super sanadora... ...y en, en el fondo lo que hizo... Este diplomado fue eh, eh, darme la razón al final era como decirme oye sí eh, la música o los sonidos son super sanadores exacto exacto y luego hice el instructorado de yoga kundalini que es un yoga eh, más orientado a la meditación como es el yoga original claro eh, en, en el Occidente pasa uh -huh. mucho que los yogas un poco se el yoga un poco se desvirtuó y se sí. volvió un, un mucho más enfocado en el cuerpo físico sí pero en realidad el, el origen del yoga es trabajar la mente, trabajar la meditación. A través de las posturas también, o sea, a través del cuerpo físico. Pero el objetivo siempre es la meditación. Y el yoga kundalini es un yoga donde se trabaja principalmente con la meditación, también con posturas. Pero son posturas sostenidas, que no son posturas complicadas, sino que son eh, posturas sostenidas que trabajas la mente al tener eh, estas posturas. Y ya. además es un yoga muy musical porque se utilizan mucho mantras, se utilizan también sonidos. Qué bonito. Entonces logramos ahí, eh, en estas dos técnicas que aprendí en años consecutivos, logré hacer una mezcla maravillosa, Qué lindo. de donde nacieron estas eh, sesiones que armó eh, semanalmente. Eh, todos los domingos me junto con un grupo de personas a meditar en un parque, eh, donde mezclamos estas dos técnicas, donde utilizamos el yoga primero eh, meditaciones del yoga kundalini posturas muy muy simples y luego pasamos a la relajación profunda con sonido y también Perfecto. utilizamos mantras mira qué lindo o sea qué bonita la, la integración de sonidos músicas con los mantras con los cantos y por otro lado también esto de la, de la, de la postura eh, cuál es la palabra que sostenía la, la postura sostenía porque también y por lo que yo estudiaba por mi lado, también la postura sostenida y el equilibrar el cuerpo también genera un equilibrio mental, ¿no? Así es. De hecho, eh, tú puedes trabajar también... De, puedes, tienes muchas formas de trabajar tu mente. Eh, que trabajes desde el cuerpo físico no está mal. O sea, los yogas que están enfocados en el cuerpo físico igual van a dar resultados al final. Yeah. Eh, el tema es que siempre tienes que tener presente que tú eres, como hablas, hablabas en el, en, anteriormente... Que eres un ser completo y que eh, tienes todos estos aspectos. Tienes la mente, tienes el cuerpo físico, eres, eh, tienes muchos campos electromagnéticos alrededor de tu cuerpo. Tienes muchos cuerpos, no solo tu cuerpo físico. Están los chakras, está tu campo electromagnético, está tu campo sutil. Todos esos se ven afectados con tus pensamientos, con lo que va pasando en el día a día, con las energías de afuera hacia adentro. En el sonido se llama eso resonancia. Ajá. Cuando tú escuchas un sonido, por ejemplo como el cuenco, eso, eso es una vibración, Ajá. que está emitiendo una vibración que nosotros no vemos, pero sí escuchamos. Eh, eso a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo que también tiene vibraciones, se contagia hacia nuestro cuerpo. Yo le digo contagia en palabras simples para explicarlo un poquito mejor. Eh, se contagia esa vibración Ajá. y cambias la frecuencia de tu cuerpo a través de eso. Perfecto. De tus emociones, de tus pensamientos, porque tus pensamientos también son una frecuencia, tus Exacto. emociones también son una frecuencia... Eh, incluso las cosas que no vemos también hay frecuencias constantemente ahí que estamos expuestos eh, sentimientos de otras personas que también son una frecuencia y también por resonancia tú puedes ser afectado por eso ¿y en base al sonido tú puedes llegar a esa resonancia? Aunque sí, el aunque sonido funciona a con a la resonancia es, me refiero a esos lugares que tú no puedes llegar sí, de hecho eh, el sonido cambia espe específicamente ocurre un fenómeno súper como para introducir en el yoga hablamos de las tres mentes una es la mente positiva, la otra es la mente negativa y la, y la otra es la mente neutral. Ninguna de... No, porque sea negativa no significa que sea mala. Es nuestra mente protectora, es la mente que analiza, es la mente que desde el miedo te dice cuándo hacer o no las cosas. Resguardarse. Un resguardarse. Poco. Y la otra es la mente positiva que es la que te hace actuar. El ejemplo eh, súper claro es cuando vas a cruzar una calle... <coughs> Eh, dices, eh, si cruzas y viene un auto, si no analizaste, obviamente te, va, te van a atropellar. Claro. Y esa es la mente positiva, la que claro. te actuar. En cambio, la mente ne negativa es la que te dice, hay un auto o no hay un auto. Analiza. Entonces, la mente neutral lo que hace es utilizar adecuadamente estas dos mentes. Ya, perfecto. Y esa es la que logramos a través de la meditación, de todas estas prácticas que tú habías estado hablando. Y la. con el sonido, uh -huh. lo que hace es, específicamente con las ondas bineurales, es que tu mente entre muy rápido a estos estados meditativos. O sea que no eh, No puedes estar, ni siquiera A veces son minutos en que tú entras a la mente Meditativa, o a la mente neutral Porque en el yoga tú puedes pasar horas En la meditación puedes pasar horas En que tú estás tratando de entrar a la mente eh, Meditativa y te cuesta mucho mm. Sobre todo a las personas que son muy para afuera Les cuesta mucho entrar a la mente meditativa <coughs> eh, En cambio con el sonido Específicamente con las ondas bineurales Te hace entrar muy rápido en este estado Entonces en ese sentido es Perfecto. Es una buena ayuda para claro. para entrar en, en esa como vibración de esta mente neutral o en mente meditativa y que yo no sé si tú estás de acuerdo o, o tiene que ver o, o no sé, pero también de entrar en esta conciencia sutil, que por ejemplo en el, en el budismo se habla que esta conciencia sutil es la que finalmente eh, te conecta con tu ser y con ese ser que está más allá incluso de este cuerpo físico y es el que precisamente... ...guarde una información que incluso... ...no está ni siquiera en el cerebro... ...que es muy bonito eso... a mí me gusta mucho eh, hacer... ...a veces el cruce... ...entre la ciencia contemplativa... ...que tiene una parte neurocientífica muy potente... ...con el budismo... ...yo de hecho practico... ...hago prácticas budistas... ...voy a centro y todo eso... ...y es muy bonito eso de la conciencia sutil... ...¿tiene que ver un poco eso la, ne la mente neutral... ...con la conciencia sutil? Sí, de todas maneras... De todas maneras. Eh... Bueno, en el, eh, a pesar de que son distintas corrientes, la budista eh, o, o desde el yoga, de, dependiendo, hay muchas corrientes que tú puedes elegir, pero claro. finalmente el, el, el objetivo es el mismo. Claro. Y es lograr identificarte como tú un ser espiritual Exacto. que viene a vivir una experiencia humana Exacto. nosotros hablamos por ejemplo de conectar cuando hablas de esos estados sutiles hablamos de conectar con el alma okay. y okay. eso obviamente ocurre desde la mente neutral cuando okay. tú estás en este estado de la mente neutral eso te permite acceder a tu alma también y poder escuchar lo que viene tu alma a decirte porque tú tienes un propósito de alma también cuando vienes a esta vida eh, también se habla del karma, de muchas cosas que tú vienes a aprender claro. y que poder acceder a esa información es solamente en este estado, en el estado meditativo exacto, y, y eso es precisamente muy muy bonito y muy potente porque para poder desarrollar estas respuestas y estas reflexiones o estas respuestas como de, desde el alma o desde el ser eh, encontrando incluso a veces respuestas para tu existencia o por qué sucedió esto durante mi existencia y cómo puedo enfrentarlo y cómo puedo vivirlo cómo puedo aceptarlo o soltarlo tienes que desarrollar la calma mental que es como yo diría el paso para acceder a esta mente meditativa. Entonces yo creo que si la, la, la sonoterapia a través de estas frecuencias y vibraciones, la meditación eh, y otras prácticas eh, como el mindfulness, e incluso a veces como también la, la, la psicoterapia también cuando hace su trabajo mucho, como en a veces como limpiar, a veces también cierto, mucho ruido que hay en el ego, o mucho, mucho como perturbación a veces, podemos entrar en, en un ser que yo personalmente considero que, que, que nosotros nacemos buenos uh -huh. nosotros nacemos bondadosos los niños son súper bondadosos los niños se pelean y se arreglan en tres segundos, entonces yo creo que es algo que está inherente al ser humano este ser espiritual que está en esta en esta experiencia humana y que la invitación es a, a poder acceder a esto y a que no se nos olvide que está siempre ahí sí. y que podemos contactarlo Sí, de todas maneras. De hecho, un poco relacionándolo con lo que hablabas al principio de la polarización tiene que ver también con eso. Cuando nosotros estamos, esta polarización que existe también está dentro de nosotros, entonces cuando nosotros llegamos a, a equilibrar esta polarización Ajá. empezamos a eh, que todo es como esta esencia del niño que es mucho más simple y la vida es más simple. Sí. Eh, no, no todo te cuesta, empiezas a tener una actitud diferente ante la vida una mirada desde la abundancia no desde, el, desde la escasez desde eh, lo que falta y también a dejar de identificarte Eso. con eh, las cosas que van pasando por ejemplo cuando una persona eh, reacciona mal o, o violentamente eh, frente a una situación que le pasó específicamente ahora de todo lo que está pasando claro esta persona, de repente tú tiendes a, a, a sentir que esa persona lo hizo perso como de a modo personal contigo uh -huh. y no es así, eh, tú tienes que entender que ese es un ser individual aparte de ti y que nunca va a ser algo a propósito, nunca va a ser para hacerte daño a ti uh -huh. y siempre va y todo va a cambiar depende de cómo tú lo tomes Oye claro. Magdalena y en ese caso con la técnica de yoga que estás comentando, ¿cómo puedes entrar a, en una persona que tiene una coraza muy profunda y no muestra su real ser? Buena pregunta. Es que eso siempre va a depender de la, de la persona. Hay gente que tiene capacidades de ver mucho más sutilmente a otros, atravesarlos con la mirada uh -huh. y, y interpreta interpretarlos y de alguna forma acceder a esa información. Uh -huh. Pero si mientras la otra persona no está dispuesta y está con esta coraza y está cerrada, es, es siempre va a ser complicado. O sea, nosotros en la vida tampoco podemos ir tratando de... Eh, Entrar en la vida de los demás ¿Por qué te lo pregunto? Como tú habías dicho que la resonancia entra en partes que tú no puedes no, Ni siquiera tú sabes de tu ser sí. ¿Cómo hacerlo en este caso? Lo que pasa es que la resonancia eh, Como afecta a niveles mucho más sutiles Va a entrar igual mm. O sea, el, los sonidos más que la resonancia Tú vas a resonar en, en todos los ámbitos Lo que pasa es que desde un punto de vista más eh, racional Porque cuando hablamos de, lo, de los sonidos cómo afectan, afectan a, a niveles muy sutiles si nosotros nos enfocamos como a entender en esas personas que tienen barreras como más a nivel, ¿cómo se podría decir en la psicología? Como más bloqueos de, de, ego. de, de ego, personalidad, ego. que es más racional, eh, probablemente desde lo racional nunca vas a entender. Nosotros también en el yoga hablamos de las relaciones auténticas. Cuando tú te conectas con otro ser desde las relaciones auténticas es cuando tú conectas de alma a alma. ¿Qué sí. significa eso? Que no, hay, no juzgas. No hay tolerancia, aceptas a la persona como es Entiendes la unicidad, entiendes que el otro también eres tú Imagínate cuando habla eh, que tú eres una gotita, yo soy una gotita Y el universo es el mar Exacto O sea, todos somos parte de este universo y todos cada uno somos una gotita de ese universo Entonces eso significa la unicidad Cuando tú entiendes eso, empieza a desaparecer la polarización Empieza, independiente de que todas, personas, todas las personas tengan pensamientos diferentes Te empiezas a dar cuenta que ese es su ego, su personalidad Exacto Mira qué buen dato fue lo que acaba de dar Magdalena en este caso. Todos somos gotitas y todos tenemos que hacer que el mar crezca. Sí, claro. o sea, que qué reconoce, buena analogía. Reconocer que todos somos parte de este mar. Exacto. O sea, como que una vez que entramos al mar no hay una diferencia. Por eso también en la meditación se habla de, se habla de la expansión. O sea, tú como que te expandes y, y, y eliminas la, la, la división física que hay entre uno y otro. Sí. Reconoces que todos somos energía. Sí. Exacto. Muy muy bueno lo que dices, Mane. Eh, y lo otro que es importante también es que dentro de esta unicidad también una forma también a veces para derrumbar lo, los egos fíjate, a veces también puede ser la razón, pero una razón bondadosa que es como decir ¿para qué pelearte? Como, ¿o para qué peleas? como ¿te ha servido pelear? ¿Te ha, eh, eh, me he dado cuenta que he estado la mayor parte de los días enojado o enojada, ¿te ha servido? ¿ha sido bueno para ti? y ahí tú empiezas como a ayudar a lo que el otro razone, y ahí empieza como, no, en realidad no, en realidad no, no, no me gusta estar enojado todo el día, no me gusta estar, eh, no, pero es que ella, me, me, no sé qué, no sé qué, me hacen enojar, qué sé yo, la cuestión, y tú le vuelves como, pero te ha servido enojarte, te ha servido pelearte, te ha llevado a algún buen lugar, y desde ahí entonces aparece como también la, la racionalidad bondadosa, que es un concepto también muy bonito, que tiene que ver con esto de, de que podemos razonar, pero no desde el ego, sino que de, desde lo que te hace bien o lo que nos hace bien. La conexión con el alma. La conexión con el alma. Y eso, sabéis qué? Yo creo que se puede desarrollar de muchas formas y, y hay muchos planos. La cosa es, a veces incluso se puede doblegar esa resistencia o ese ego de no querer entrar en conectarse con el alma. Pero hay casos donde a veces ya la mente está tan perturbada... O hay tanto daño sin sanar que, claro, cuesta más tiempo y ahí obviamente hay otras instancias como, como como la terapia psicológica o como incluso la espiritualidad en un plano más paso a paso. Así que, bueno, eh, un punto, eh, estamos hablando del yoga kundalini, me parece súper interesante esto de la, la integración de sonidos, mantras, eh, unión y la meditación y entender la meditación como el punto central en el yoga y no la parte tan como que sea incluso como un poquito desvirtuado acá en Chile que es como el, el perfeccionismo por el, por el culto al físico que es como que ya hay gente yo iría en, en, en el... En algunos casos del yoga que son mejor ortorexicos ya, o sea, como que están mucho En el perfeccionismo de qué comer Y el mejor físico, y no están centrados Como en la parte espiritual muchas veces No sé cómo has visto tú eso a veces en Chile Sí, he visto que ha conectado Mucho, pero yo creo que también es porque Es nuestra cultura, sí, nuestra cultura en el occidente Es mucho más hacia, más hacia lo físico Más hacia el, a lo material no, no como originalmente Se crea en, en el oriente en el, Al final es donde Tú tienes que la, la, el, el cuerpo físico Ajá. al final, eh, lo que hace igual es vas a trabajar hacia adentro claro, claro. el tema es si es que tú pierdes ese objetivo en algún momento tienes que entender que también estás trabajando eso si lo pierdes en, en, en, objet en objetivo pierde el sentido del yoga al final, claro entonces claro. es súper importante tenerlo siempre presente y, y bueno, obviamente por eso estas técnicas se han ido acomodando lo que pasó con el yoga kundalini fue que el yoga kundalini propiamente tal no existe en la India Ok A pesar okay. de que lo inventó un indio que lo trajo al occidente Él lo okay. acomodó, acomodó la técnica Perfecto. para la cultura occidental Eso para es que muy tú, bueno Para que tú pudieses entender desde tu propia cultura Claro eh, cómo, cómo acceder a este elemento que hablamos del alma, de la mente Perfecto Y, y cuéntanos un poquito eh, ya. Cuéntanos un poquito eh, con respecto a la sonoterapia, cuéntanos un poco qué es lo que haces con la sonoterapia, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que, cuáles son como las herramientas que más has desarrollado. Bueno, la sonoterapia tú puedes utilizar variados tipos de instrumentos, como les comentaba al principio, funciona a través de este fenómeno físico que es la resonancia. Ajá. Todo está en constante vibración, nuestro cuerpo tiene distintas vibraciones, eh, la, los sonidos son una vibración, los colores también son una vibración. Lo, esto, la mesa en la que ustedes estamos aquí apoyados también está vibrando Ajá. En una vibración, todos en vibraciones distintas Entonces tú emites por ejemplo con el cuenco de, de cuarzo por ejemplo. Ya, a ver, escuchemos El cuenco este es 99% cuarzo Ok 99, algo por ciento cuarzo Es polvo de cuarzo Cierra tus ojos de distintas frecuencias cada uno. Frecuencias también eh, la música, la frecuencia también te da la nota. Exacto. Por ejemplo, una frecuencia medida en 440 vibraciones por segundo es un la. Es un Entonces, la. Entonces cada una de estas tiene sus notas también. Entonces al ser un sonido también lo puedes llevar a la música. O se puede hacer música para el alma con estos instrumentos. Maravilloso. Oye, ¿de verdad que se siente, ¿eh? sí o no? Sí. <risa> este también es un instrumento este, mucho más milenario. Es un cuenco tibetano, originalmente se hacían de siete metales. Pueden identificar ese sonido, miren, cierran los ojos y piensen y escuchen el sonido. Sienten ese batimento del sonido, así que hacen uh, uh, uh, uh, uh. Ya, esa Sí. Esa es la onda bineural. Y esa es la que te permite entrar a tu mente mucho más rápido meditativamente ¿Cómo se produce esa mente? Cuando hay dos frecuencias muy cercanas una de otra Que al, claro. eh, eh, por la resonancia empiezan a rebotar las ondas Y eso genera una tercera onda Que es la onda binaural Fantástico Y estos son los cuencos También eh, utilizamos la, la flauta La flauta es... A ver, vamos con la flauta Tú lo vas utilizando en distintas eh, como partes de la, de la sesión Perfecto. Porque cada instrumento también está asociado a algún elemento y, y con eso tú también vas activando ciertas cosas en las personas Perfecto. La flauta, por ejemplo, se utiliza mucho para la contención O sea, okay. tú después de remover muchas cosas, con el gong sobre todo Tú con el gong puedes remover mucho porque son muchas frecuencias que están moviéndose así Y todo el cuerpo empieza a resonar con eso Entonces Ajá. suelta todas esas emociones que tú tienes ahí como eso. medias apretadas sí el estrés, las angustias, todo eso lo empieza a remover. Oye, sí, un, una cosita cortita, eh, ¿cómo se llama?, eh, yo me acuerdo una vez que me hicieron una sesión de sonoterapia, sí creo que como tres años atrás, sí, como tres años atrás, me pusieron un digiritu en la guata, <risa> y, y claro también, wow. y, sí, en serio, fue muy, muy loco, y también eh, está como el, el, el, por lo que yo sé, como también posar los cuencos a veces, en ciertas partes del cuerpo de la persona, en los chakras creo, mm -hmm. eh, se ocupa eso también, ¿no? como, el, como el instrumento en, en, en contacto directo con el cuerpo. A mí me pasó esa vez con el en 2 en la panza, que verdad, <risa> fue una frecuencia super baja, así como, qué sé y me movió y de verdad como que sentí que salí demasiado, como, como fresco, liberado, como... Lidiano, tranquilo, fue muy potente, o sea, de verdad, se ocupa eso de, de, de, de estar en, la, en contacto físico con el instrumento sí. y la vibración, ¿no? Sí, de todas cuerpo. maneras, porque cuando... Eh hay ciertos instrumentos que tú lo sientes más a nivel físico ya. generalmente los sonidos más agudos impactan en el campo electromagnético y los sonidos más graves eh, impactan en tu cuerpo físico por eso okay. el Du, que es un sonido muy grave claro. te hizo remover toda esta parte acá pero así mismo también te está afectando en tus chakras, Exacto. los chakras que tú tienes acá Ajá. porque son energía también y lo va removiendo oye, escuchemos un poco más a la, esta maravillosa sonoterapia con la Mane esta es la flauta nativa que se utiliza para la contención, cierra tus ojos Qué lindo, qué lindo. Oye, que se siente se siente. Muéstranos si quieres, no sé, los, los, los otros, lo que tú voy quieras. Voy a ver si voy a ver si el tambor suena porque como estamos Sí. sí, a, ver, poquito, sí a ver, vamos nomás. Vamos a ver. Porque este tambor como es de cuero con la humedad se suelta, entonces ya. a veces no suena. Está sonando. Un Está poco. sonando, sí. Esos es son cantos chamánicos Que también Bello. se utilizan los cantos oh, Perdón No, tranquila <risa> Bellísimo Oye, qué, qué bravo de A mí me retumbó el cuerpo A mí también De verdad, <risa> sentí eso Sí, como sí, aparte, aparte que estaba preocupado al es sonido resonancia. Pero sentí retumbar mi cuerpo, de verdad eso sí. es la resonancia cuando tú sientes en tu cuerpo la vibración de un instrumento, es porque tu cuerpo resonó con, ese con esa vibración. Buenísimo. Oye, quedémonos un poquito más para que muestre el otro instrumento. Sí, no, unos un minutos más. <risa> ya, gracias, no hay salir. problema. Estamos es que usando es, la buena confianza. No, salir. no hay problema. Sí, estamos bien en el tiempo. Ya. Oye, vamos a mostrar a otra, otro instrumento. Ay, perdón. ¿Te ayudo con esto? ¿Aquí? Sí, pero voy a buscar la baqueta. Un sí, momento. yo te lo estoy. Ahora. Oye, la gente que está en las redes ¿Hay sociales... Es un poquito fuerte en la voz, Yo te siento fuerte acá. Eh, la gente que está en las redes sociales ahí Ay, sí. nos pueden postear, muchachos, porque lo que Exacto. estamos haciendo igual es bastante interesante, muy bonito, y te felicito, Materia, tienes una voz increíble. Exacto, <risa> ¿viste? Maravillosa. Ya vamos con el otro, muchachos. Este, este es un tongue drum, eh, tambor de lengua. Tongue drum. Tongue drum. Tong drum. Drum, drum, tambor de lengua Sí, también es como el hand drum También el hand es otro que también está muy de moda Que es como un platillo volador sí. Que se toca así como percusión como grandote. Yeah. Son instrumentos de percusión esto. Este lo hace un chileno, por si acaso Mira, se llama ah buenísimo Viste? In, inspira instrumentos, es un amigo que Inspira instrumentos, ojo ahí Bien, es de Limache Qué lindo. Oye, me conecté así como con la infancia. Sí. Estos, estos <risa> instrumentos se utilizan más para la contención. Ah. Los sonidos que te conectan con la infancia, con la madre, con el arrurru. Sí. Son, son sonidos más de contención. Qué bonito. Oye, yo te iba a decir lo qué mismo lindo. porque sentí eso. Yo también. De verdad. Me acordé cuando... ¿Sabéis qué? Me acordé cuando era, cuando era niño. Sí. sí y ahora, corazón, lo mismo. ¿qué nos vas a mostrar ahora? Ahora este es el sonido espiral, <coughs> que es de, también los hace el mismo Luthier. Te ayudo acá para que no te moleste. A ver. Ah, sí, me corroboré. Ahí, ya. Este sonido son sonidos más agudos, entonces te conecta también con los campos mucho más sutiles, con tu mente, con tu campo electromagnético, okay. más con la espiritualidad también. Se, se escuchó. Sí, se escuchó muy bien. Justo se cayó la, la baqueta, no. se desarmó la baqueta, pero. No, pero estaba escuchándose bien. Se, se escuchaba bien. muy bien, súper bien. Así que, oye, maravilloso, Magdalena, muchas gracias. Eh, súper, muy vibracional, <risa> literalmente. Eh, se siente la resonancia y de verdad, como que me, me se me abrió aquí como una parte, efectivamente, como. De, de, de, de nuestro cero, ¿no, Gonzalito? Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, sobre todo cuando hiciste con el... Ah, ¿Tambor? Con el tambor, el otro, que dijiste que tenía un nombre particular Ah, este ¿Este? Ese mismo sí. el... el Tantran El tantran. tantran Y cuando cantaste igual Pero cuando fue el canto, fue como que me conecté con la naturaleza Cuando iba a los campamentos, eso me pasó Nada ah. Sí son elementos, lo que pasa es que cada instrumento trabaja con algún Perfecto. elemento, el tambor trabaja con el elemento de la tierra entonces, obviamente te te lleva a, a pensar en esa en esos sí, parajes se estapan cosas, ¿cierto? como que se abren cosas se conecta con, un, con el verdadero Pero son cosas con el verdadero ser de uno exactamente, con el verdadero sí, ser de viajes. uno Claro. Yo todos les digo, cuando empiezan a volver de la sesión, vuelvan del viaje, claro. porque en realidad unos se van, uno se van a la Amazona, otros se van a, las, a no sé, distintas partes, viajan, Exacto. viajan a la infancia, viajan en el tiempo, viajan a lugares. Y, y todos esos viajes te conectan con, con tu verdadera esencia bondadosa que tenemos. Claro, porque es un viaje hacia adentro también Exacto. O sea, eh, tú lo tú lo simbolizas en lugares Pero en realidad es un viaje que tú estás conectando desde, desde tu interior Entonces esa amazona que tú ves, tu propia amazona claro. Ese lugar de tu infancia, es tu propio niño Entonces tú te estás conectando con cosas internas tuyas más que hacia afuera Uno tiende a pensar en lugares hacia afuera, pero siempre Exacto. hacia adentro Son metáforas de lugares internos Qué bonito. Bueno, chiquillos, eh, ha sido un maravilloso programa y los queremos invitar con todo el amor, con toda la, la bondad, la compasión eh, a el próximo taller que vamos a hacer con la Magdalena que va a ser el día sábado 28, 28 de diciembre desde las 10 hasta las 2 y media eh, Vamos a estar pronto ya subiendo nuestro Instagram, el Facebook, el perdón, el afiche y eh, la verdad que es un regalo porque va a estar muy bueno, vamos a hacer sonoterapia, vamos a hacer meditación eh, desde el yoga kundalini vamos a hacer también trabajo de las emociones a través del mindfulness, de trabajo de manejar las emociones y aprender a regularlas mejor y a reducir finalmente el estrés y la ansiedad, soltar los egos y que aparezca ese verdadero ser bondadoso y bueno que tiene el ser humano así que no se lo pueden perder podemos ver en el, en el Instagram de la de la Mane también para todos quienes quieran contactarla para sonoterapia, para yoga kundalini individual, o grupal sí, estoy ¿sí? haciendo mentorías también para sonoterapeutas que quieran profundizar eh, talleres de cuenco para aprender a tocar los cuencos eh, también hago ceremonias hago ceremonias ah, de, sí, qué lindo. Mira, ponte, de sonido ponte por favor el, el, el, el, el Instagram de la Mane porque eso estamos viendo tiene una foto haciendo unos matrimonios súper lindos, sí. y, ma y matrimonios eh, eh, heterosexuales y homosexuales. Sí. Lindísimo. Lo, lo, lo que está. pasa es que lo que, hace, lo que hace el sonido es limpiar los lazos. Cuando uno se casa, por así decirlo, sí, tú claro. estás ro eh, conectándote con otro ser a través de lazos energéticos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sonido? Es limpiar estos lazos energéticos Perfect. para que sea una unión pura, limpia... ...y no de cuando tú hablabas desde la necesidad... ...de que yo tengo que estar con esta persona... ...sino que más desde mi compañero de vida... ...que va a estar conmigo y vamos a seguir para adelante. Oye, qué lindo. eso A mí me encantó eso que hiciste... sobre de las ceremonias eh, de, de matrimonio. Yo encuentro... Yo, si, ...mi opinión, ¿eh? no es que yo tenga la verdad... Es ...solamente mi opinión. Yo encuentro que debiéramos ir más hacia ese tipo de uniones. No uniones estándares, chiquillos, por favor que no complazcan a los demás, complazcanse a ustedes mismos, así van a poder ser felices realmente. El matrimonio católico con, con, el, no es la única alternativa, no es la única posibilidad. Tú puedes crear tu ritual, tú puedes crear tu forma de unión, eh, hay formas incluso legales, como la unión de acuerdo en pareja, hay, hay formas legales que tú puedes crear tu forma de unirte con otra persona. No tienes por qué solamente... Eh, existir el matrimonio eh, con el chip judeo cristiano no hay otra forma y, y no solamente eh, eh, eh, como se llama tiene que ser eh, de una forma estandarizada el, el, el tú creer en tu forma en tu verdad te va a hacer mucho más feliz siempre y cuando obviamente no le hagas daño a nadie ni a ti mismo pero si lo haces de esa manera entonces va a estar muy bien aquí está la, la mane mira ahí tenemos foto de la mane ¿Ahí estás posando? O, o sí, no, eso fue... No, no posé para esas fotos. Ah, este, no, no, que me... estabas posando el cuenco en la persona. Ah, sí, sí pero sí. no encima. está ah. cerca, pero no encima. Ah, okay. eh, normalmente nos acompañan de repente unos fotógrafos que son bien inspirados ahí ah, y empiezan yeah. como... Yeah. Se van como acercando. Mira, o sea, qué lindo. Esas son las terapias que hago en el Parque de los dominicos. Todos los domingos, a las 6 de la tarde, me junto ahí con un grupo de personas. Es con aporte voluntario, entonces como bien... Eh, accesible para cualquiera que pueda y tenga la intención de aprender esto más Perfecto. profundamente. Bueno, así que eh, por ahí no sé si hay una foto de alguna ceremonia que sí, las vamos a mostrar. ¿Sí? Ahí tenemos un afiche que estábamos viendo acá de Magdalena, que es bastante interesante, de algo que se va a llevar a cabo el día de mañana para que nos cuentes al respecto. Sí. Ahí voy a estar con Sat Chabat, que es un músico maravilloso, que él canta mantras. Eh, vamos a hacer una sesión enfoca enfocada en gong, mantras y cuenco. O sea, en realidad es sonoterapia también, Perfecto. Eh, pero le vamos a dar mucho foco a los mantras porque él canta mucho mantra y tiene varios discos con, con este... Perfecto. Con esta técnica de, de sonido, que son los mantras. Perfecto. Bueno, ¿y hay por ahí de, la, de las ceremonias que hay hecho por ahí? Salito? Sí, tenemos más. Estaba hablando con el jefe, por eso. Ah, don Fakir, saludos, Fakir. Don Fakir, el, teníamos... el dueño de la red. <risa> ahí estoy con mis hermanitos del sonido, que ellos Ay, son de Grupo mantra. Managua. Con ah, ellos empezamos buenísimo. hace seis años con Grupo Managua en Viña yeah. del Mar. Y, y con ellos implementamos esta técnica de estar... A, en los espacios públicos, con tu ah, voluntario, hace muchos años. Y de compartir. Ya, bueno, entonces, eh, para, ir, eh, para ir finalizando, entonces los queremos dejar invitados a... Eh, estén atentos al, al afiche que ya pronto lo vamos a sacar. Que vamos a hacer este taller de Mindfulness, Meditación y Sonoterapia el día sábado 28 de... 10 de la mañana a 12 y media en el espacio de la sala 1 de eventos de Badajoz 100 ahí cerca del metro Manquehue, Las Condes vamos a hacer esta integración de meditación, mindfulness y sonoterapia también para principalmente como limpiar un poco las energías eh, quizás que se acumularon o las saturaciones personales que pudieron haber tenido las personas durante este 2019 para precisamente recibir el 2020 con mayor espacio, mayor apertura, mayor mayor espacio interior, mayor compasión, mayor sentido de ser. ¿Y qué otras cosas más? ¿Para qué otras cosas más podríamos hacer este taller? Bueno, para bajar el nivel de estrés también, porque ahora al fin de año, las ansiedades de las que tú las al principio, eh, el querer que ya termine el año para que empiece un año mejor, Exacto. todas esas cosas como que también hay que bajarlas bajar este nivel de estrés que tenemos, conectarnos también con el agradecimiento de las cosas buenas y las cosas malas que Exacto. nos pasaron durante el año. Y, y, como decías tú, soltar para ah. abrir espacios para que podamos recibir las cosas nuevas del 2020. Exacto. Es decir, poder soltar para poder recibir y también poder estar más abiertos eh, y también quizás hacer un recuento de, de agradecimiento y apreciación a lo que sí pudimos desarrollar en el 2019, que nos sirva de aprendizaje para el 2020. Así que muchas gracias Magdalena por gracias venir. Gracias también por la invitación, feliz de estar acá. Y de nuevo, felicitaciones chiquillos porque en verdad lo que están haciendo se necesita, que la gente conozca todas estas técnicas. Eh, ahora pueden entender que la responsabilidad está en ellos, siempre la responsabilidad está en cada uno. Exacto. Tienen las técnicas para hacerlo, para sanarte a ti mismo, para acceder a esta información que tenemos cada uno dentro de nosotros, y, y qué bueno y qué bacán que todo el mundo sepa que existe esto para que Exacto. lo puedan implementar en, en ellos mismos. Exacto, muchas gracias, muchas gracias Gonzalito Un placer como siempre, mi estimado, un, un placer Un piacere como siempre, y obviamente te vamos a invitar de nuevo, así que eres bienvenida, <risa> ya es tu casa, cuando tú quieras. Muchas gracias. Y bueno no se olviden, el taller el día sábado 28 para conectarnos con nuestro ser liberarnos de lo que haya que liberarse para recibir lo que podamos apreciar y tener este próximo 2020, que estén muy bien nos vemos, hasta el próximo sábado que estén bien, chau chau chau, chau. cuídense